Muy, muy buenas noches mis queridos amigos, qué gusto saludarlos en esta noche de martes por la noche, siempre a las 9 conversando contigo, este es el programa que te informa, que te capacita, que te orienta, que sobre todo desarrolla el concepto que tú requieres para poder crecer, para poder orientarte en el campo de eh, la política y por supuesto todo aquello que a veces tenemos como pregunta. Eh, el día de hoy he tenido el privilegio de eh, estar compartiendo un poco algunas noticias y pues lastimosamente eh, hemos llegado a la condición en la que nos encontramos como, como país, con un gobierno no solamente inestable, sino que no sabe, sus gobernantes no saben qué hacer. Lastimosamente nuestra condición es una condición muy triste, una situación muy difícil, y para esos temas hay que traer personas que conozcan referente a esos temas, porque de otra manera no podríamos informarnos adecuadamente. Conozco hace un buen tiempo a un profesional de calidad en su trabajo, eficaz y también una gran persona, que el día de hoy el ingeniero Milko Sánchez... Está con nosotros y vamos a pedirle a él que nos dé un saludo para toda nuestra audiencia, que también la puedes ver en Facebook Live en este instante y después en Boris Darmon, canal de YouTube. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo está? Muy buenas noches a ti y a toda tu linda audiencia que semana a semana te, te sigue. Y bueno, sí. estamos aquí eh, no solamente por la amistad que nos une por bastantes años, sino también para dar a conocer un poquito de, de nuestra perspectiva de lo que actualmente sucede en función de lo que nosotros hacemos ya de hace algunos añitos. En realidad yo sé este, del trabajo que tú realizas como ingeniero y con tu empresa, también eh, conozco muchísimo de tu sapiencia referente al campo de la ingeniería y por supuesto en el campo de emprendedor, y una de las cosas que siempre preocupa al ciudadano de a pie es eh, que las personas a veces quieren trabajar con el Estado. Tú tienes tu empresa, has este, iniciado trabajando con el Estado o has, o has iniciado antes de eso trabajando de otra manera. Cuéntanos un poco. Bueno, Boris, eh, te comento de que nosotros ya llevamos 15 años eh, construyendo, nos dedicamos toda la vida a la construcción de manera profesional de manera eh, correcta eh, y bueno dentro de esto dentro de este campo eh, como toda empresa eh, apunta a un objetivo apunta a un mercado y ese mercado y eh, nosotros al cual nosotros apuntamos fue el mercado del sector privado ¿No? eh, nosotros empezamos a con eh, construcciones eh, para instituciones privadas, empresas como nosotros, instituciones importantes, eh, algunas sin fines de lucro, otras eh, instituciones pues a nivel de hospitales, clínicas, eh, universidades privadas, eh, eh, hoteles, ese era nuestro rubro principalmente, y bueno, desde hace algunos años, para acá ya hemos empezado a poder eh, enfrentarnos a todo este, a este mecanismo de, de las obras eh, con el Estado, de obras públicas, y bueno, este, creemos... Conocer... ¿Es fácil hacer un trabajo o ingresar al Estado para poder hacer su, los trabajos que ellos tienen a disposición? ¿Es fácil? Bueno, desde el punto de vista técnico, eh, todo es posible, se, se, se puede... Se puede empezar a ejecutar los trabajos, el problema es eh, todo el mecanismo burocrático que hay detrás de esto. Tenar los requisitos. Y, los requisitos y, y algunas trabas ya propias eh, eh, que tienen que ver con, con, con, con, con la persona, con las personas propias de cada institución, ¿no? Porque eh, todo procedimiento, toda burocracia se puede cumplir si tú cumples con la calidad, si cumples con, con aquellas eh, cuestiones técnicas que te piden, pero sin embargo ya eh, en el proceso, en un proceso de contratación, en un proceso de licitación, ya entran a tallar otros factores que seguramente los vamos a conversar el día de hoy. Una pregunta que normalmente la gente se hace, o por lo menos es el, es el, el, el murmullo, ¿no? que para poder contratar con el Estado hay que tener ahí adentro un amigo. Porque el campo de la licitación, que eso es un cuento, que si funciona, que no funciona... Bueno, yo tengo una, alguna experiencia de trabajar en pequeñísimos proyectos, especialmente en el campo de la capacitación, orientación social, en el, en el campo del trabajo eh, orientador con los docentes, con las escuelas emblemáticas, en, los, en las regiones, en las municipalidades... Y la verdad que yo no he necesitado de ningún amigo, ¿no? Yo personalmente me he presentado al Estado, de, he ofrecido mis servicios y generalmente me han eh, propuesto una idea, un proyecto y yo simplemente he llenado lo que ellos me piden y he trabajado algunas veces, no muchas, eh, pocas veces, no creo que más de dos o quince veces he hecho proyectos de ese tipo. Y, pero siempre hay el, el rumor de que para hacer proyectos grandes no necesitas eso, solamente pasar un proceso y, y realmente tú puedes ingresar si tienes un amigo. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva si eso es un, un rumor, ¿hay algo de eso o si sí se puede? Eh, lo que pasa, mi estimado Boris, de que cuando hablamos de una obra pública, eh, hablando por ejemplo de una obra de saneamiento, de una habilitación de agua potable, alcantarillado, un hospital, un colegio, estamos hablando de sumas bastante altas, bastante millonarias. Eh, efectivamente, eh, eh, dentro del sector público, no solamente están las municipalidades, los gobiernos regionales, sino también hay empresas públicas que manejan un presupuesto, y que, como, como el caso de CEDAPAL, como el caso de petroperú entre otras. Y, y, y gran parte de estas licitaciones, de, estas, eh, de estos procesos de adjudicación, son procesos en donde tú sigues un camino eh, correcto, en donde tú puedes presentar, si no cumples con, lo, con las condiciones, simplemente eres rechazado, o si cumples con las condiciones, participas, puedes quedar en primer, segundo, tercer lugar dentro del proceso, y puedes entrar. Pero hay ciertas instituciones... Que más que las instituciones son las personas propias de las instituciones, que ya empiezan a poder promover dentro de su mecanismo y del sistema eh, malas prácticas para poder licitar. Y todo empieza, mi estimado Boris, hablando desde el sector público, desde la estructuración de esta convocatoria. Porque tú sabes muy bien de que para poder hacer estas convocatorias te exigen una serie de requisitos, los llamados TDR, términos de referencia. Pero la pregunta es, ¿Quién hace estos términos de referencia? ¿Quién dice qué requisitos necesita una empresa para poder ingresar al sector público, a una obra? En teoría lo debería hacer la propia entidad, pero actualmente se conoce de muchas prácticas en donde son las mismas empresas que quieren licitar que concursan las que, los que hacen los términos de referencia y ahí llamamos o ahí conocemos los famosos candadictos ¿no? aquellos requisitos específicos tan minuciosos que solamente lo tienen aquellas empresas que se van a presentar entonces no hay libertad de competencia en, estas, en esas circunstancias por ahí empieza el tema de la corrupción, por ahí en, empieza el tema de que algunos proyectos millonarios ya están destinados para ciertas empresas o consorcios de empresas o grupos empresariales porque no necesariamente pueden tener puede ser el nombre de una empresa sino pueden ser acciones en otras empresas que tienen otra razón social y que ya no están fichadas por el CACE, que es el organismo que supervisa todos estos procesos de licitación. La población, de alguna manera, ve al Estado interviniendo, haciendo proyectos, por ejemplo, como tú has mencionado, de alcantarillado y todos esos temas. ¿No podría la, el Estado este, tener un nivel de participación, de repente, de la población en estos proyectos, ya que esos proyectos, de algún modo, las poblaciones pueden este, también contribuir eh, por ejemplo, este, en el que de repente eh, eh, asociaciones de grupos de, de, de asociaciones de, de poblaciones que podrían organizarse hacer tal vez una asociación y organizarse y poder decir, nosotros podemos poner la mano de obra, no sé, el Estado puede trabajar con la parte presupuestal, la parte supervisión puede darle, darle una empresa supervisora una, o ingenieros encargados, una cosa así, se podría hacer ese tipo de, de trabajos también, porque la población dice, nosotros podríamos haber hecho las zanjas ¿por qué no podíamos haber hecho nosotros? ¿Por qué tenía que hacer una compañía, si eso... La compañía va a cobrar muy caro, podemos hacerlo nosotros a un precio mucho más, más cómodo. Cuéntanos un poco esas posibilidades. A, a tu pregunta, mi estimado Boris, eh, se vienen dos aspectos. El primero es que, eh, o, o se vienen dos, do, dos recuerdos. El primero que hace poco, eh, gracias a un amigo que tiene unos terrenos en, en Junín, en Chanchamayo, específicamente por la margen de, eh, hay una hay una comunidad que se llama Río Toro, que los comuneros, la comunidad, promovió un proyecto de poder hacer unas defensas ribereñas para las márgenes del río, el río de San Chamayo. ¿Por qué? Porque este, este, esta zona es una zona muy vulnerable y porque efectivamente se necesita ese proyecto. Entonces los líderes de esa comunidad Pagaron a su ingeniero, pagaron a un proyectista, para que pueda desarrollar toda una viabilidad de ese proyecto, y lo presentaron a la municipalidad. Fue así que surgió esa convocatoria de una licitación pública. O sea, ni siquiera el proyecto es parte de una idea concebida por el municipio, sino propia de la, del, de la comunidad, que planteó una estrategia, que planteó un proyecto, y que incluso dentro de las bases... O de, la, de la viabilidad que ellos presentaron presentaron pues la idea que tú pensionas, no de que hay una participación de la comunidad activa, de que acá tenemos una parte de mano de obra, una parte lo puede hacer la compañía la compañía de repente pone las maquinarias pone la mano de obra calificada pero de repente la mano de obra no calificada puede ser una parte de ellos se lanza un proceso y mira, no es por por hablar eh, específicamente de un, de un municipio pero en, en, en ciertas regiones del país el sistema ha llegado a un punto de malversación y de corrupción que, que ya no les interesa a la comunidad, ya no les interesa el proyecto que ideó la comunidad, sino les interesa de alguna forma con esa idea lucrar. Esa es la, esa es la realidad. Estamos hablando de la región Junín en este caso, ¿no? Pero así como esta hay muchas más. Eh, este proyecto específicamente de Chanchamayo eh, duró eh, básicamente entre la, entre la convocatoria la idea y el desarrollo del proyecto más o menos casi un año pero ya tenía un destino ya tenía algo ya tenía dirigido ya, ya estaba dirigido a una empresa nosotros en, en consorcio con, con otro amigo empresario nos hemos presentado esta, a, esta, a esta licitación y ahí viene lo que te había mencionado hace un momento ¿no? los términos de referencia Hablando así ya en, en criollo, para que nos entienda tu audiencia. Cuando hablamos de defensa ribereña, estamos hablando de rocas. Estamos hablando de rocas de defensa dif ribereña. Entonces, no puede ser posible que en un proyecto donde va a haber movimiento de tierras, va a haber enrocado, te pueda poner un requisito en donde te pide una empresa que tenga un ISO, que tenga componentes estructurales, estructuras metálicas. No hay forma. No hay forma que te pidan un ISO específico de calidad y seguridad en estructuras metálicas, que no voy a usar soldadura ahí. ¿eh? Entonces, cuando nosotros eh, nos dimos cuenta de eso, decidimos igual participar planteando una objeción. Pero ese fue motivo de rechazo. rechazo. Claro. Fue motivo de rechazo y, y quedamos descalificados por ese motivo. Pero ya el tema ya estaba destinado. Eh. El tema ya estaba destinado. Entonces, cosas como esas, detalles técnicos así, bien minuciosos, se presentan no solo a nivel de, de este municipio, sino a nivel nacional. Es algo en lo cual la, la comunidad tiene que empezar a participar. Ahorita hay un problemón. Eso ha sucedido hace dos meses nomás. Estamos, está fresquito. Ahorita hay un problemón allá en la Merced. La comunidad está reclamando porque justamente se han enterado de que esta empresa que ha ganado este consorcio es de capitales de una empresa que dejó un trabajo inconcluso hace dos años atrás. O sea, ya esto, esta, esta gente es la misma pero con otro nombre. Y se sigue repitiendo y repitiendo esta situación. y No hay un agente supervisor referente a... a o sea, va, vamos a comenzar por el, por el, por el principio. O sea, la gente que ya forma parte de, los, de las administraciones públicas, políticas, que, que, que ingresan a los municipios, a las regiones o a los gobiernos, ya van con la intención de favorecer a los que de alguna manera les ayudaron a llegar al gobierno. Una vez estando en el gobierno, especifican las cosas de tal modo para direccionar, de algún modo, a esas, a esas empresas y conseguir que esas empresas reciban... El, el, lo que realmente buscaban al apoyar a un candidato etcétera, etcétera. Pregunta ¿eso es posible? ¿no hay quien supervise que esos proyectos están siendo de alguna manera manipulados? Mira Boris, hablas de supervisión y acá hay algo más interesante aún más interesante pero penoso imagínate que Milko Sánchez sea el constructor, constructor Milko Sánchez Boris Darmo, yo te digo, tú eres mi amigo, oye Boris, ¿sabes qué? Vamos a participar en este proyecto que ya se viene acá dos años. Yo quiero que tú, Boris, hagas tu empresa Supervisión Darmo. Porque para este proceso, para estos procesos, no solamente se contrata a un constructor, sino también se contrata a una empresa de supervisión. Entonces, tú eres mi amigo Darmo armas de tu empresa, supervisión Darmo, y te voy a contactar con un pata que tiene años de experiencia y te consorcias y van a participar en ese concurso que es mío, porque yo lo voy a construir. Y tú, Darmo, tú me vas a supervisar a mí. Tú, mi amigo Darmo, me vas a supervisar a mí. Y sabes qué? Como yo te estoy dando el contacto y el enlace para que también ganes la supervisión, tú ganes, vas a ganar tu plata, tú vas a probar todas las valorizaciones de obra que yo te voy a dar. O sea, si esté mal o bien, Tú me vas a probar porque la idea es cobrar y quitarnos. Esa es la idea. Ese es el pensamiento corrupto que no solamente invade a nivel de los funcionarios del Estado, sino también de las empresas. Entonces, a lo que me decías del tema, te estoy hablando de supervisión. Mira, imagínate, ya a nivel de supervisión de obras se maneja ese tema. A nivel de participación ciudadana es donde la gente, donde los pobladores, donde la comunidad se tiene que poner las pilas. Se tiene que poner las pilas en conocimiento, porque actualmente en 2015 se abrió un manual de fiscalización de obras públicas. Entonces, a las comunidades, a la población, yo les pido que descarguen ese manual y se vean todos los lineamientos que que hay dentro de este, para que puedan ellos participar ciudadanamente, emitir documentariamente, legalmente sus reclamos. Ahora. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene un portal, un portal de transparencia, por acá lo tengo el, el, el enlace, también es importante que la gente lo sepa, porque es transparenciaeconómica.mef.gov.p, este es un portal en donde te, en donde te indica qué obras públicas hay, qué código de SNIP tiene, en qué estado está, si ya el presupuesto de esta obra se ha gastado, qué tanto de avance tiene, qué problemas tiene, para que tú de alguna forma conozcas, conozcas qué proyectos se vienen dentro de tu comunidad y puedas demitir tu, tu derecho a voz para poder fiscalizar estos proyectos. A veces la población, por falta de unión y por falta de conocimiento, no fiscaliza sus proyectos. El concepto, el concepto de fiscalización es un concepto sumamente importante antes, durante y especialmente después. Te voy a comentar, yo he trabajado en campo de construcción en los Estados Unidos y cuando yo termino una obra yo pago un seguro y ese seguro me cubre hasta 10 años entonces, eh, y, y es un seguro especial que el mismo Estado americano lo ha puesto que se llama non sin Insurance. ¿Qué significa eso? Te da la seguridad de que aquellas fallas que el supervisor no vio están garantizadas durante 10 años de que si logra fallar o alguna situación luego sucede, entonces hay un seguro que va a pagar los gastos de aquello que no se hizo bien. Pero el seguro no lo paga, sino más. Ah, muy bien, sucedió a los cuatro años, se rompió una pista, viene el seguro, ah, no se preocupe, señor, yo lo pagamos. Ah, ah, van a pelear, van a pelear para poder sacar un estudio técnico de que si las cosas se hicieron con el material adecuado, en el tiempo de secado adecuado, si tiene que ver con pastas, eh, de, de sellado, si tiene que ver con construcción, si la madera ha sido este, bien seca, o, o, o sea, van a considerar todos los sistemas técnicos, es un supervisor sobre supervisor, aquí justamente es donde lastimosamente el Estado es un Estado políticamente constituido, pero éticamente en el desastre y por qué no decir, técnicamente, administrativamente hablando, este, pues en una ignorancia total. Los países desarrollados, por eso es que no tienen ese tipo de problemas. Te voy a comentar un caso. Por ejemplo, se construye la pista, 10 kilómetros de pista. ¿Quién sabe cómo se compactó bien la tierra en la parte baja? El que supervisó. Como ha sido, como tú pusiste el ejemplo, yo fui tu amigo, y bueno, dentro del ejemplo que pusimos, al final yo te aprobé todo. Perfecto. Muy bien. Se hizo la pista, eh, se puso, qué sé yo, la base de, de brea, y luego se puso la base de, de asfalto. Pero el asfalto tenía un problema de compactación no muy eh, buena, y qué sé yo, etcétera, etcétera. Al final yo te aprobé todo, se terminó la obra, eh, el primero de septiembre nos vamos. En el mes de marzo, seis meses después, la pista comienza a levantarse. ¿Qué hay en el Estado...? para poder garantizar que Boris y Milko no actuaron inadecuadamente y que esto es un asunto que, que pues la naturaleza, que sé yo, dentro del ejemplo que hemos utilizado, finalmente, técnicamente, se demuestre que es un problema natural y no necesariamente de la mano de obra o de los que participaron en la construcción. ¿Hay algo de eso en el Estado peruano? Mira, yo te voy a decir, Boris, que actualmente el 18% de las obras públicas es un dato reciente, el 18% de las obras públicas que han tenido problemáticas están en arbitraje. Y, y la verdad que en una circunstancia cuando ya te liquidan la obra, te devuelven la carta fianza, porque hay una, hay una garantía que es claro. esta carta fianza, pero esta carta fianza pues tiene máximo duración de un año, ¿no? y, y dependiendo del el monto de la obra. Y, y probablemente los, los, ese, ese tipo de obras grandes, de una gran magnitud los problemas aparecen a los tres años, cuatro años, cinco años, los problemas estructurales. Y cuando suceden esas cosas, cuando suceden esos problemas, a veces para el empresario es más fácil decir, ¿sabes qué? Nos vamos a arbitraje y no pasa nada, y así dilatamos el tiempo, dilatamos diez años, y, y al final... Yo ya tengo mi plata, ya recuperé, o si tuve capitales de afuera, traje de afuera, entonces ya me lo llevé. Entonces, aquí hay un tema, como tú bien lo mencionas cultural. Hay un tema que parte, no, no, no reactivo frente a las circunstancias que se pueden dar y cómo, lo, cómo el Estado se protege, sino hay un problema ya de sistema, hay un problema de poder entender la corrupción como un tema de educación, de educación para ejercer el, el oficio de funcionario público, ¿no? Creo que ese tema tú lo conoces mejor que yo, y cómo entender la psicología de un corrupto desde el momento, desde que un profesional, eh, ese ingeniero o cualquier otra profesión, y y crea una empresa, cómo enfrenta esas circunstancias de la corrupción, ¿no? Y cómo puede doblegar esas circunstancias para poder hacer las cosas correctamente? Una de las cosas que, que por ejemplo, conozco yo y también lo conoces tú, eh, generalmente las empresas que trabajan eh, en las empresas privadas siempre consiguen, por ejemplo, para el área contable, especialmente en el, en el campo de los gastos y las inversiones, utilizan un auditor externo. El auditor externo, tiene un peso sobre sus hombros de hacer su trabajo adecuadamente, no tiene un compromiso, no tiene esa amistad que tú utilizaste en el ejemplo del, del supervisor con el que hace la obra para que le apruebe todo, así haga mal las cosas. Entonces, yo no sé si sería posible de repente en el Estado peruano, sabiendo lo que, las falencias que tiene nuestro triste o nuestra triste situación tercermundista, donde se elige como dijo el señor, este, el, el ex este, acaba de pasar una entrevista a él en el programa de Willax y dice, le preguntaron a él, ¿usted realmente sabe o tiene la seguridad de que el señor Castillo sabe gobernar o usted puede afirmar realmente que él no sabe gobernar? Y él dijo bien claramente, no puedo dilapidar a una persona que confió en mí durante 60 días para ser suministro, pero sí creo que necesita asesores. La pregunta que siempre me he hecho yo es que en realidad el Perú necesita asesores. El presidente no tiene que saber dónde se pone un clavo y cómo se tiene que poner ese clavo. Por supuesto que no. Pero por lo menos tiene que tener la idea suficiente como para poder entender que las obras que se hacen en el Perú no solamente sean garantizadas, sino que también tengan el sistema de supervisión después, de tal modo que no se dilate eso que tú acabas de mencionar. Entrar a un arbitraje no necesariamente puede ser la solución a un problema, porque el problema va a seguir ahí. La pista está rota, la gente no puede mover sus, sus, sus productos, los, los autos están pasando accidentes o así situaciones así. Cerrar la empresa, resolver el problema, qué sé yo, tomar leyes que sean un poco más drásticas para el después. Pero el antes y el durante, tú mencionabas un poco ya el trabajo psicológico del político, ¿no? El político tiene, parece que ya, una tendencia a llegar al, al sistema público sabiendo las falencias de supervisión, sabiendo cómo hacerle la curva a la ley para poder beneficiarse eh, individualmente. ¿Tú has visto de alguna manera esta tendencia, esta constancia en los en los gobiernos locales, regionales y del Estado? Sí, mira, eh, y no solamente eh, a nivel de, de las instituciones públicas, sino también privadas, en el aspecto de que tengo varios amigos, amigos eh, empresarios también en el sector construcción, que, que ya trabajan con el sector público, algunas obras de, de mayor magnitud, y, y conversando no conversando con ellos y en, en reuniones de camaradería, eh, empezamos a hablar sobre estas estas cosas sobre estas situaciones y me comentan o sea el, el, el tema está así de verdad que está así eh, eh, a veces eh, eh, como como empresarios eh, se han eh, se han podido percatar de que para poder subsistir como empresa para poder continuar en operatividad su empresa, tienen que alinearse al sistema, o sea, ya eh, ellos, dice Mirko, yo no quiero, no quiero, pero no puedo, o sea, es la única forma que tengo para poder ganar esta licitación y yo sé que tengo lo lo mejor, tengo lo mejor que ofrecer, tengo lo mejor que dar como empresa, pero para un proceso de licitación, un comité, Generalmente hay tres personas, ¿no? un presidente y dos, y dos responsables. Y están ahí, pues, el gerente de obras del municipio, en este caso. Está, pues, algún representante de los regidores y está el subgerente de logística o el gerente logístico. Cada quien pide su parte. Estás hablando del famoso diezmo. El famoso diezmo. Entonces. Muchas empresas que vienen del sector privado y quieren entrar al sector público, se estrellan con un muro. Y son empresas buenas, ¿sabes? con excelentes profesionales. Y cuando se estrellan con ese muro, dicen, ¿sabes qué? Acá yo no quiero saber nada y regreso. ¿Y quiénes son los que sí se quedan en el sector público? ¿Qué tipo de empresas se quedan? Las malas. Las que saben que con el 10% le van a aceptar. O sea, ya le ponen en el presupuesto el porcentaje adicional para pagar la COIM. En otras palabras, ellos ya están preparados dentro de su presupuesto y sus cantidades para lograr. Por supuesto, sí. por supuesto. Acuérdate, Boris, que te estaba diciendo que estas mismas empresas arman los TDR. Y en el TDR existe un término que se llama monto referencial. O sea, quiere decir que el monto referencial lo pone la misma empresa que quiere ganar. Y lo pone 30%, 25% arriba englobado 30%, 40% englobado. ¿Por qué? Porque ya saben que de ese 40% 10% son para los funcionarios. Y ese 40% englobado es plata de todos los peruanos, de todos nosotros. En realidad, habría una manera desde tu perspectiva, tu experiencia como ingeniero y como empresario de poder resolver ese problema del Estado si tú fueras Vamos a ponerte en la condición de que tú eres un presidente regional o tú eres un, un alcalde. Yo conozco alcaldes, he trabajado con algunos alcaldes, nunca me han pedido a mí, nunca, lo digo delante de dios, que nunca me pidieron nada ni un centavo para ellos y trabajé con ellos muy decentemente. Eh, pero la pregunta es, ¿qué mecanismos tú podrías proponer como una vía de, de solución a esta situación que realmente... Como tú dices, es la plata de los peruanos yéndose a manos de personas que no necesariamente son la, la, la obra calificada que tienen para poder hacer que el Perú sea un Perú, un Perú realmente de desarrollo. Mira, Boris, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, en este tema de obras del Estado, y como también sentí ese, esa, esa, ese golpe de pasar del privado, todavía seguimos en obras privadas, pero estamos haciendo también obras públicas. Eh, yo creo de que el problema está en la centralización del proceso de selección de la empresa. ¿Cómo es, así? ¿Cómo es esto? De que una obra que se hace en Chanchamay, te había mencionado que el comité tiene como mínimo tres personas. Tres personas, sí. no Tienes a alguien de los regidores, a un, un, un regidor tener ahí el gerente de obras y el gerente logística. ¿Ok? En teoría el alcalde no tiene nada que ver, probablemente el alcalde quizás ni sepa de estas de estas maniobras. Algunos sí, algunos no, no lo sé. Eh, pero, ¿por qué centralizar este proceso que se hace en Chanchamayo? En Chanchamayo. Este proceso debe descentralizarse. ¿Por qué? Porque ahora todos los procesos, mi estimado Boris, se hacen de manera remota. Los sobres, que ya no son sobres, son carpetas digitales que se envían a través de un buzón electrónico de la plataforma del Seace. Okay. Ya no se presenta un sobre en físico. Entonces, ¿por qué no haber tres o cuatro representantes en diferentes puntos del país? de repente un, un representante del MEF, del Ministerio de Finanzas, de repente un logístico o un, un gerente logístico, pero de otro gobierno regional. Y Quiero entender mejor, la idea era centralizarse o descentralizarse. Descentralizarse, todo está centralizado. O sea, el sistema de, de, de, de decisión referente al presupuesto, del Ministerio de Economía, quien es el que, el que controla el sistema de presupuesto, debería descentralizarse a las regiones para que no exista este tipo de coimas que normalmente se suceden dentro de la parte local. Claro, el proceso de selección de las empresas también. El proceso de la adquisición. Es, es como decir, a ver, llegamos, somos un grupo de amigos que, estamos, que, que tenemos un club y nosotros, Boris, Milco y Renzo formamos un club y nosotros seleccionamos a los que queremos ¿Pero qué pasa si de repente un funcionario que también es seleccionado por esto se arme el comité no por parte, no seleccionado por el mismo gobierno regional o el mismo municipio, sino de re, por este órgano supervisor, se hace mira, ¿sabes qué? Para esta obra, el comité va a ser Boris Darmon de Loreto, Milko Sánchez de Arequipa y Renzo Sánchez de Puno. Yo no lo. Para compro. un proyecto en Chanchamayo. Para un proyecto en Chanchamayo. Yo Se no podría hacer cuando los proyectos son, por ejemplo, hay oye, 50 proyectos. ¿Cómo podrían esas tres personas seleccionar y, y, y estudiar todo ese campo? Porque estoy diciendo de que toda la información está en la web. Porque la, la, propuesta técnica, la propuesta técnica del postor se ingresa a través del SEACE. Tú la puedes okay. revisar, yo la puedo revisar. Renzo, que está en Puno, la puede revisar. Pero los tres no nos conocemos. Y cada uno de nosotros emite ah. un voto. Que no haya ningún acuerdo, ese es el punto de Así vista. Es. O... No hay ningún acuerdo y los tres ejercemos un voto. Un, un, porque hay un sistema de calificación por varias, varios, varios aspectos yo tengo mi nota, tú tienes tu nota, Renzo tiene su nota, al final se promete y sale el ganador, legítimamente. O sea, ya no hay forma que la empresa constructora, ya no hay forma de que la empresa constructora arregle contigo, arregle contigo, imagínate, el mecanismo se hace más complicado para poder generar esos arreglos que hay debajo de la mesa. Una pregunta, yo tuve el privilegio de asistir a una conferencia donde vinieron cuatro expositores, un argentino y tres peruanos, y entre ellos había un peruano que trabajaba en contrataciones del Estado, donde por lo menos para el tema de compras, se estaba resolviendo el problema a través de un sistema blockchain. Mira. ¿Cuál es el sistema blockchain? Me pareció interesante la propuesta y lo quiero dar como una, una este, posibilidad de análisis para nuestros oyentes. Y es interesante, él mencionó que por lo menos para ocho productos que maneja el Estado, ese día, él dijo, para ocho productos que maneja el Estado, que son productos que, que vienen en cantidad y que se compran eh, a, a diferentes este, eh, proveedores, pasaban ya por un sistema, en el sistema blockchain se, se almacenaba la información y las compañías que, que procuraban ser proveedores del Estado entraban la información y el mismo sistema lo hacía, ya no eran personas sino sistemas y el, el sistema le daba la buena pro, o sea, es decir ya no estaba manejado por personas sino a través de un sistema ¿Tú, tú no crees que eso podría también ser una solución para este problema? Nadie querría ser político, nadie querría ser alcalde ni, ni presidente regional imagínate. ¿Cómo son los políticos? Tú lo debes saber mejor que nadie. ¿Cómo son los políticos en los en, en Suiza? ¿Cómo son los políticos en, en, en estos países? En otros ¿no? países desarrollados, ¿no? ¿No? En, en países nórdicos, ¿no? Los, los, los políticos son los que, los que ganan como un profesor y, y regresan a su departamentito, que está en, en los suburbios y todos los días hacen ese, ese trabajo. No viven de las obras, no viven de los proyectos, no viven de los... De los no trabajos. lo hacen ellos, en realidad lo dejan a la empresa privada para que trabaje los proyectos de la ciudad. Lo que sí ellos hacen son los generadores de ideas, las, los, que, los que llevan adelante las, las propuestas de la población para que esto se pueda ejecutar. ¿no? Exacto, mira, yo creo que si, si se da esto, y muy bien tu propuesta con el uso de la tecnología y la inteligencia artificial que está... Creciendo cada vez más, yo creo que vamos a llegar a ese punto en algún, en algún momento, eh, yo creo que llegaría al sector público gente muy capaz, gente que, que sabría de que aquí solamente yo trabajo como profesional, trabajo para ganar mi sueldo, pero para poder brindar lo que sé a mi país. Entonces, y eso es una cosa que realmente sería valioso porque el peruano que se esfuerce el peruano que desarrolla sus capacidades como algunos de ustedes que salen de la UNI arma su empresa y trabajan proyectos este, eh, en bienestar de, de sus familias y también haciendo que el Perú se desarrolle sería realmente una, una gran realidad cosa que por ejemplo sucedió en Chile hace 30 años atrás cuando los profesionales hay todo un estudio sobre eso por qué Chile salió de la del tercer mundismo justamente porque los profesionales que habían salido fuera del país volvieron a su país con el estudio técnico que habían adquirido la experiencia que habían desarrollado en otros países lo trajeron a su país y lo aplicaron eso sería realmente un gran avance para para todos los profesionales que salen de nuestras universidades y que también se capacitan en diferentes áreas en diferentes empresas y diferentes países no Sí, y quiero hacer un llamado también a mis amigos, mis colegas, ingenieros, proyectistas, a que nos pongamos eh, en una posición bastante profesional para poder diseñar los proyectos. Porque desde la parte de un expediente técnico, mi estimado Boris, ya viene el tema de la corrupción. Cuando tú como profesional ingeniero, electromecánico, arquitecto, lo que sea, planteas en un expediente técnico algún elemento que no es correcto, sobre todo para edificación. Seleccionar, ¿no? Exacto, ¿no? Sobre, y sobre todo considerando infraestructura que requiere bastante, bastante fineza y bastante detalle técnico en lo que le vas a colocar, por ejemplo, los hospitales que requieren instalaciones electromecánicas con ciertas especificaciones, sobre todo si son para tratamiento de enfermedades respiratorias. Si te contara, Boris, lo que he vivido en estos últimos meses por este tema del COVID y la cantidad de proyectos que hay, módulos COVID, módulos COVID a nivel nacional. Oye, estos módulos COVID están realmente implementados para atender a la gente que tiene una pulmonía, tiene la, las conexiones y los y los ductos necesarios con las especificaciones técnicas necesarias, no con una infraestructura para domiciliaria o una infraestructura tipo oficina, un tema de salud es totalmente diferente, con una especificación distinta, con una normativa distinta, pero hay proyectistas que lo están haciendo así, ¿Por qué? Porque la empresa le dice, oye, tenemos un presupuesto que nos van a adjudicar por adjudicación directa. No podemos exceder ese presupuesto. Si tú le uh -huh. pones ese aparato, si tú le pones ese aparato, vuelo ya no voy a poder participar y ese proyecto se anula, señores. No les interesa el propósito del proyecto. Les, no interesa, les interesa el propósito. No les interesa aprovechar la, la oportunidad. De las oportunidad. Y cuando gana un constructor, porque así nos pasó a nosotros, te digo contra viento y marea y con los palos, ganamos lícitamente una adjudicación para unos módulos COVID, le dijimos a la entidad, oiga, señor, este expediente está mal hecho, este presupuesto que tú me lo pones como 100, es 200, ¿por qué? Porque esta conexión electromecánica, este sistema de ventilación para tus enfermos, no es la correcta, mira tu normativa, no, compadito, así nomás, lo siento no podemos hacer eso tuvieron que hacer todo un procedimiento para sacar un adicional pero si hubiera sido otra empresa constructora, otra, otra empresa o hubiera sido esa empresa que preparó todo para ganar y no ganó te aseguro que lo hacía y hubiéramos seguido y ahí, ahí vienen las enfermedades respiratorias y ahí este es el principio de toda esta cadena de dar vueltas oye que hay cada vez más muertos ¿por qué? porque los profesionales no actúan como profesionales. Nada, una, un, hay un comentario este, muy, muy triste y, y sin duda lo he dicho a veces en las clases donde tú alguna vez has sido un alumno mío, el honor de tener un ingeniero como tú en dos de mis clases ha sido realmente un privilegio y gracias por ese privilegio y también de conocerte y ser ahora amigos. Este, es el comentario ese que dice ¿no? que pues este, la ignorancia de ciertas cosas, es el caldo de cultivo para poder hacer lo que uno quiera realmente. Y es triste decir que nosotros estamos, creo que como nunca, en un gobierno donde no, sabe, no solamente no sabe qué cosa es gobernar, no tiene idea ni siquiera de, de dónde está. Y creo que esta situación podría empeorar a tal punto que el concepto moral del cual tú ahora mencionas que no le interesa la vida de las personas. Lo que le interesa es hacer el proyecto, sacar su plata, su ganancia y largarse, si al final se mueren o no se mueren, si se usó o no se usó adecuadamente, ese, ese documento no les interesa, solamente el propósito de aprovechar el dinero del Estado para poder sacarle ventaja y, por supuesto, hacer lo que tienen que hacer. Otro de los comentarios que te quiero comentar es de que, te quiero mencionar, es de que hay más corruptos entre aquellos que pasaron por la universidad que aquellos que nunca pasaron por la universidad. Quiere decir que ahora yo quiero ir concluyendo, mi, mi, tenemos ocho minutos más, quiero aprovechar para que tú me comentes, ya que tú has participado un poco del concepto de desarrollando capacidades gerenciales en mi clase, y tú conoces muy bien mi forma de pensar, que realmente, finalmente, la solución no estará en el, en el ente eh, gobernante, en este caso, en, la, en el ente humano, sino en la tecnología. ¿Crees tú esa visión? Porque el ente humano es tan corruptible que realmente es bien difícil esperar algo que se cambie en poco tiempo y que se vuelve efectivo, y que podamos realmente luchar con la corrupción en las obras públicas. Yo te agradezco bastante, Boris, por esta oportunidad. Sí, efectivamente, hemos pasado momentos muy gratos en, en las aulas, en la maestría, y, y bueno, ahora pues como amigos eh, tenemos la oportunidad de conversar de estos temas y para mí es bastante penoso saber y, y, y cada, cada acción que hacía el expresidente de mi alma mater de la UNI, como tú lo dijiste, hay más corruptos parece, al parecer que pasan por las universidades y supuestamente grandes profesionales, pero la el profesional, la profesión no se hace a través de un cartón, no se hace a través ni siquiera de los estudios ni del conocimiento, sino se hace por la práctica honrada, real y correcta de la profesión, por algo eres profesional. Y efectivamente, la tecnología está avanzando a 100 por hora y la verdad que... Actualmente, pues, hay muchos sistemas que permiten la transparencia de la información y permiten la transparencia de las acciones del ser humano. Creo yo de que eh, teniendo en cuenta esta, este problema cultural que existe actualmente en el país, la implementación de los sistemas tecnológicos, ya bien lo mencionaste, la inteligencia artificial, el internet, de las cosas, la realidad virtual, la robótica o el blockchain, son alternativas que el gobierno o que el Estado debería apostar. Pero ¿cómo va a apostar por estas tendencias tecnológicas si no tiene la gente adecuada? Si no tiene la gente con el conocimiento que venga del extranjero y que traiga e implemente estas cosas. O teniendo el conocimiento, te voy a poner un caso, ¿eh? que tú, tú de repente ya te has dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta. No, no sé si te acuerdas que hace unas elecciones atrás, comenzaron a implementar unas maquinitas para poder votar electrónicamente. Las maquinitas no estaban conectadas directamente a una central, pero sí estaban conectadas a un USB. ¿Tú te has dado cuenta que en las últimas elecciones ya no se puso eso? Mm. ¿Por qué? ¿Por qué se quitó la tecnología de las elecciones? Porque se estaba buscando esto que ahora nosotros lo tenemos en vivo y en directo en un gobierno lleno de corruptos, lleno de gente que estaba preparándose hace 15 años atrás o hace tres o cuatro elecciones atrás para poder llegar al poder y hacer lo que están haciendo. Un robo masivo de los recursos del Estado. Y creo, con toda seguridad, de que esperar un acto ético en las personas creo que sería una situación, conociendo nuestra cultura, muy difícil de conseguir en, en corto tiempo. Complicado. Por eso yo Acá creo, yo tuve un amigo que tú conociste, ¿te acuerdas de, de, este, de Miguel? Miguel hablaba de las famosas, la georreferenciación de las personas, hablaba él. Es la clave para la corrupción y para, la, para el tema de la inseguridad, y era verdad. Lastimosamente el COVID se llevó un gran amigo, y, y yo creo, y me quedó siempre en la mente lo que él decía, la tecnología es la solución para la corrupción. Tus palabras finales, estamos terminando el programa... Creo que hay mucho tema por, por, por, por tocar. Yo creo que vamos a tener que tener unas entrevistas más después. Así yo anda preparándote para que podamos conversar un poco más de eso. Tus de conclusiones. Todas maneras, Boris, de todas maneras, estamos aquí para hablar también temas de educación, temas de emprendimiento. Tú sabes que estoy metido también en el tema educativo, excelente y el tema académico, el tema de emprendimiento. Así que, cuando gustes, estamos aquí para poder dar un poquito de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, a tu linda audiencia. Y, y poder brindar un aporte eh, en ideas ya lo estamos haciendo tú y yo lo estamos haciendo en forma material en forma real en nuestro ámbito en nuestra esfera porque hay que empezar así a trabajar en nuestras esferas correcto y compartir esta, este conocimiento que uno tiene con aquellas personas que de repente necesitan inyectarse un poquito más impulsarse un poquito más pero estamos así amigos como tú y yo para poder darles este, este empujoncito a que puedan interesarse más por los problemas de coyuntura en nuestro país. Una participación que yo valoro muchísimo de tu parte en esta entrevista fue lo que acabas de decir y quizás nuestros oyentes deben recapitular. Participe más en las actividades de su municipio, participe más en su gobierno local. El, el consejo que tú nos das es que nuestra población, muchas veces desinteresada para poder construir, pero muy interesada para cerrar pistas y reclamar muchas veces, y lo único que hace simplemente es retrasar proyectos que se podrían haber previsto con anterioridad al participar, no solamente en las licitaciones, por eso viene la palabra lícito, viene de la licitación, viene de lo correcto para participar en eso, sino también para que a la hora de elegir, elijamos personas, pero no solamente seamos pues, eh, políticos o ciudadanos demócratas, porque ponemos un voto en un día durante cinco años o durante cuatro años, sino que seamos los demócratas que participen permanentemente en las actividades propias de su municipio. Mira, te voy a contar una experiencia y con eso vamos a terminar. Luego tendrás unas palabras finales de, de saludo y, y de despedida. Yo tuve el privilegio de ir a un municipio que estaba dos años trabajando en la zona de Guayopata. No recuerdo el nombre del alcalde, pero una gran persona. Y él me dijo, yo prometí en mi, en mi plan de campaña hacer estas obras. Tengo dos años y acabo de terminar mi última obra. O sea, me quedan dos años más para poder hacer algo que yo ya no pensaba hacer. Presupuesto tengo. Me alcanzó. Y es una cosa que yo aprendí del señor Bukele, que muchos tal vez de repente no están de acuerdo con él en El Salvador. Dice que las obras se terminan y el dinero alcanza cuando nadie roba. Y es una gran verdad. Es una gran expresión. No sé qué cosa está queriendo hacer en su país. Algunos hablan de que es un dictador, pero desde el lado de, este, de la derecha. Pero yo creo que los resultados de un municipio, de un trabajo regional, se ven no solamente en el planeamiento y en la buena voluntad, sino en la ejecución eje ejecutiva, perdón, la redundancia, la ejecución adecuada y efectiva de, una, de un trabajo de gestión. Y aquí viene justamente, ¿qué le aconsejaría, aconsejarías tú a nuestra población, desde tu perspectiva como ingeniero y como empresario, para que ellos puedan ver el, el desarrollo y eh, el crecimiento de sus comunidades? Adelante. Bueno. Primero, eh, Boris, eh, eh, a nuestros amigos, a la población en general, bueno, yo les, yo les eh, exhortaría a que seamos entes fiscalizadores, pero pensando no en el bien propio, sino en el bien común. Pensando en que si nosotros verificamos, damos nuestras ideas, proponemos un proyecto, ya sea pues una pista, un parque, una vereda, una losa deportiva, un hospital, una posta médica, es para un bien común, no para poder eh, obtener algún beneficio, para poder obtener un bien común significa porque va a generar la calidad de vida, una mejor calidad de vida a nuestra comunidad y dos, porque va a generar trabajo, fuentes de trabajo. Entonces, hay mecanismos para poder involucrarse, para poder fiscalizar, para poder emitir tu voz, para poder informarte, para poder verificar si las cosas se están llevando transparentemente. Entonces, si eso realmente nos importa como ciudadanos, lo vamos a conseguir. Nos vamos a averiguar y nos vamos a unir para poder combatir la corrupción pero si no nos interesa, si tenemos la frase, esa frase común que dice, ¿No? Roba, pero hace obras, ¿No? Roba, pero hace obras. Entonces, esto va a seguir dando vueltas y vueltas, y vamos a entrar, y vamos a continuar en este círculo vicioso, y no vamos a ver a nuestro país crecer. Yo exhorto a eso, soy eh, un fiel creyente de que van a mejorar las cosas, pero con un gobierno, primero con unos ciudadanos que les interese realmente su patria, con unos votantes que realmente les interese su patria, y segundo, un gobierno capaz, que tenga gente capaz, que se asesore de manera correcta y con el personal técnico adecuado, y que juntos podamos construir, que tenga la capacidad de de consenso, para que juntos podamos construir. Hay muchos empresarios, muchos profesionales que quieren aportar, pero tienen miedo de ciertas ideologías, de ciertos mecanismos que se utilicen. Entonces, hay que llamar a esos profesionales, hay que unirnos para poder sacar el país adelante. Y voy a añadir, para terminar, a la población decirle que ese sentido de partidismo que muchas veces mantenemos irracionalmente, ah no, yo elegí a tal partido, ese es mi alcalde, yo soy del partido, nos lleva muchas veces a cometer los errores más atroces de hacer que nuestras comunidades se queden estancadas en el anonimato. Ya lo dijeron muchos especialistas que el problema del Perú no es un problema de dinero ni de constitución, es un problema de gestión. Dinero hay. La constitución nos ayudó a ...bajar la pobreza un 20% en el Perú. ¿Por qué no hay desarrollo en, los, en las zonas rurales? No es un problema de presupuesto, es un problema de falta de gestión. Gente honesta que quiera trabajar por su comunidad. El día que tú apoyas a un candidato y llega ese candidato de tal partido... ...a un puesto de gestión pública, te sacas la camiseta de tu partido... ...y te pones a trabajar por tu país... Así como el jugador de la Alianza, del Municipal, de la U, de, de, se pone la camiseta y juegan por el Perú. Si perdemos juntos, perdemos pues, pero nos pusimos la camiseta juntos. Así que, señoras y señores, la verdad que es un honor para mí tener a un amigo, a un ingeniero de calidad, como él y su esposa, amigos de nuestra familia. Felicitaciones por ese bebé que acaba de nacer y seguir adelante con, con la familia y con el hogar. Y de verdad, desde, desde esta plataforma, conversando contigo, ha sido un privilegio para mí, Milko, tenerte esta noche con nosotros. Y gracias por tus aportes. Que, deseo que la población ha, ha recibido un gran aporte de cómo evitar y cómo poder hacer que nuestro país entre en el mundo del desarrollo que tanto queremos. Un servidor, como siempre, todos los días a las nueve de la noche con Conversando Contigo, una plataforma abierta para que tú nos dejes tus comentarios y nos sigas después allí en Facebook Live todos los días a las 9 de la noche y por supuesto si no nos pudiste ver, allí queda grabado, también tenemos un fanpage que está en el, en el Facebook que se llama Conversando Contigo, hazte miembro allí para que te lleguen todas las noticias y si aún así no lo puedes ver, pues vete a Boris Darmon Canal y allí ves también la presentación. Un abrazo para todos, gracias Milko, un abrazo para tu familia, que Dios los bendiga y chau, chau, chau.